Posiblemente nadie imaginó que Janina Torre tendría el inmenso impacto mediático que tuvo, pero ella consiguió, en muy poco tiempo, lo que a otras personas le lleva, literalmente, años de carrera, convertirse en una estrella. Desde su primera aparición en los medios quedó muy en claro que tenía todo lo necesario para triunfar, carisma una lengua picantísima y la capacidad de responder a cualquier ataque con un comentario muy caustico. Por supuesto, era obvio que no tardaría de pelearse con diferentes figuras del mundo del espectáculo, especialmente quienes visitan el programa donde actualmente trabaja, Los Ángeles de la Mañana, con Ángel de Brito. Pero, más allá de su labor en la pequeña pantalla, Janina sigue muy activa en Twitter, donde tiene intercambios fuertísimos como este que acaba de ocurrir y dejó a todos sorprendidos. La panelista se encontró con Jorge Rial en el aeropuerto y se generó un momento tenso que quedó reflejado en las redes sociales de los protagonistas. Jorge Rial. No fue en el VIP y falta una parte del diálogo. Menos mal que en un momento levantó la vista porque se llevaba puesta una columna. La vida real no es Twitter. Ahí hay que mirar a la cara, y no todos pueden. Yanina, la torre. No había ninguna columna, Jorgito. Estabas delante mío, te dabas vuelta.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 Determinación y trabajo duro siempre terminó dando sus frutos porque la joven demostró que, si se quiere, se puede. Teniendo en cuenta su edad es realmente admirable la cantidad de logros de la veinteañera que brilla en teatro, radio y televisión, alcanzando un reconocimiento que solo unos pocos elegidos consiguen. Es bueno recordar que logró pasar de ser bailarina jurado del Bailando por un Sueño, que encarna en su hogar el protagónico que años atrás tuvo Susana Jiménez y que las principales revistas de Argentina le dedican su tapa. Eso no impide, por supuesto, que con mucho sentido del humor. Laurita no se tome esta situación con sentido del humor y use su cuenta de Twitter para divertirse y desdramatizar todo, consciente de que la vida debe vivirse con alegría. Por eso publicó un tuit imperdible donde destruyó a Marcelo Tinelli luego de verlo bailar en la presentación del nuevo Bailando por un sueño haciendo el viejo pero siempre efectivo chiste de cómo bailarín. S.O.S. un gran conductor. Trabajar, trabajar y trabajar, esa, normalmente, es la queja jamás escuchada de todo el mundo, especialmente en estos días, donde las horas en la oficina se multiplican y llegar a fin de mes puede convertirse en una odisea. Aunque mucha gente se sorprenda, incluso las grandes estrellas de la televisión se sienten agotadas por la labor que desempeñan ante las cámaras y necesitan disfrutar unas vacaciones para, como suele decirse, cargar las pilas y volver renovados. Obviamente, el gran problema que se genera cuando una primerísima figura anuncia que, para tal fecha. Tiene planeado un viaje con toda su familia es a quien poner en su lugar porque, por ejemplo, si Marcelo Tinelli no está al frente del bailando por un sueño el ratín se resiente. Por ese motivo, tanto América Televisión como El 13 apostaron a lo seguro y, para reemplazar a sus grandes estrellas, Mariano Yudica, Jorge Rial y Verónica Lozano escogieron a celebridades.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 ¿Es odio o es amor? Marley era toda una estrella de Telefe, claramente la gran figura del canal junto a Susana Jiménez cuando decidió convertirse en papá, una decisión que, con toda seguridad, asustó mucho a los directivos del canal. No hace falta imaginar que los ejecutivos sintieron, literalmente, pánico, al enterarse que uno de sus referentes podía pasar mucho tiempo alejado de la pantalla, lo que repercutiría en bajos ratings para ellos y altos ratings para el 13. Sin embargo, todo salió más que bien porque Marley volvió al canal con Mirko, su encantador hijo, y hoy, Gracias a ese bebé rozagante, carismático y bellísimo, por el mundo, el ciclo del conductor bate récord de audiencia. De hecho, el propio Jorge Lanata no pudo evitar hablar sobre el tema y publicó una nota muy criticada hablando de cuánto dinero, supuestamente, estaba ganando el periodista con su pequeño niño. Más allá de estos detalles, Marley parece inmune a las críticas y, sabiendo que a sus fans le gusta saber todo lo que hace, acaba de compartir estas fotos e imágenes que no dejaron a nadie indiferente incluyendo una grabación casera realmente impresionante. ¿Qué? Cordito tentado en Roma arroba Mirko, bajo o por el mundo.